Todos los días nace un artista especializado en la música, en las artes o en las manualidades, entre otros. Cuyos artistas tienen un objetivo en la vida, que es conquistar el mundo con sus obras tan refinadas, ya que este se considera uno de sus sueños más profundos. Pero todo artista sabe que tiene un obstáculo, que es no ser reconocido, por más que se esfuerce, que esté horas puliendo sus proyectos, que sacrifique tiempo valioso en vez de estar en familia y amigos. Y esto hace que muchos se rindan por entrar en pánico y eso hace que entren en un estado de ansiedad, así que por favor, les pido de antemano que no discriminen a estas personas, también son humanos, no tienen la culpa de que sean tan inútiles. Gracias. Si querés triunfar, agarra la pala que eso te va a ayudar.